Me da mucha vergüenza. ¡Hola! Es <risas> que sí, nunca sé cómo empezar. ¡Hola! Eh, bueno, hoy por fin os traigo un haul que hace mil que no hago uno. Yo creo que el último que hice, yo creo que también fue el de Shane y fue en verano. Y la verdad es que este invierno me hubiera gustado hacer otro porque tengo cosas que me gustan un montón y que me he comprado este año pero no sé por qué, la verdad es que no he sacado tiempo para hacer haul, porque es como que tenía la mitad de la ropa aquí, la otra mitad en casa, entonces pues se me ha hecho muy complicado, y, y, y cuando Shane habló para colaborar conmigo, dije, bueno, pues ahora sí que sí, está, lo acepto, y, y así hago un haul. Así que nada, eh, aquí tengo todas las cositas que me han enviado, y no sé si tengo código de descuento o no, voy a mirarlo, por si acaso, pero bueno, os dejaré todos los links en la cajita de descripción, abajo, y, y eso, para que podáis... Eh, acceder al link de una prenda si os gusta <risa> parece un guardaespaldas no lo encuentro, pero yo creo que me dieron uno bueno, no sé si tengo código, pero si lo encuentro os lo pongo por aquí y si no, pues es que no hay, ¿vale? bueno, tengo que decir que todavía no me he probado las prendas, así que... bueno, es que ni siquiera las he sacado de la bolsita así que vais a ver pues mis primeras reacciones a todo menos eh, este jersey, que voy a empezar por, por él que es que me lo quería poner para grabar el vídeo así para llevar algo de shin y como sabía que este me iba a gustar sí o sí, he dicho pues me pongo este y ya está. Y la verdad es que me gusta un montón, ese ha sido un jersey bastante versáis de rayas así horizontales y es crudo y las rayas son negras. Y después eh, tiene aquí la mítica cremallera y eh, no sé, es el típico jersey que el año pasado estaba en Zara y que lo tenía todo el mundo. Y yo no me lo cogí, pero me quedé con ganas de uno así parecido porque. Porque bajo mi punto de vista, la verdad es que las reglas se sientan súper bien. La verdad es que es muy guay. Es un castell finito, pero tiene un tacto bastante suave y tal. No sé, estoy muy contenta con este jersey y me gusta un montón. Lo único que mmm, me tengo que saber una falta y es que tiene la cremallera plata. Y es algo que no me gusta porque yo tengo todas las joyas doradas Entonces estoy cometiendo un pecado capital Que es que esté combinado dorado con plata Que no me gusta nada Y luego las joyas son negras Y creo que me hubiera gustado más que fueran de color azul marino Pero bueno, combinado con negro Pues queda bien, lo que pasa es que yo soy más de llevar vaqueros y tal Pero por lo demás es un cosa que me gusta un montón Así que eso, pasamos a la siguiente prenda Que no sé por qué empezar La verdad Me he perdido tres conjuntos de deporte, dos vestidos Una blazer, un abrigo unos mocasines, creo que esté una maleta, <risa> unos pantalones también, no me acuerdo de qué más. Así que bueno, voy sacándolo y ya está. ¿vale? Voy a empezar por el abrigo que yo creo que es de las cosas que más ilusión me hacen. Y bueno, este de hecho se lo pedí para mi mamá porque le gustó un montón. Y bueno, no es de Shane and Shane, vale, este es, bueno, que no sé si lo conocéis. Pero es como una sección premium que tiene Shelly, en la que las prendas y tal son más caras, pero son de mejor calidad. Bueno, el abrigo es este, y no sé cómo quedará, pero tiene buena pinta. Bueno, la verdad es que no sé cómo quedará, el color no esperaba como más clarito, y el tacto... Eh, no sé cómo explicarlo, pero bueno, a ver, está súper logrado, es como si fuera piel... Ya os pondré a ver pues, el clip de cómo queda y tal, y ya ahí pues, os escribiré a ver si me ha gustado o no. Tiene buena pinta, la verdad, o sea, se ve de buena calidad, así que no sé. De todos modos, como es para mi mamá y no para mí, pues eh, yo ahora que no sé mucho este estilo de prendas, pero creo que a mi mamá le va a favorecer mucho, y es a talla XS. ¡Ay, de esto tenía un montón de ganas! Bueno, ya que he empezado con mod, sigo con la última cosa que tengo de esta sección, y es una blazer. Que eh, también tenía un montón de ganas de tenerla Y esta es para las dos, para, la, para mi Y para mí, porque las dos eh, En el sentido de blazer ciudad Compartimos todas porque tenemos el mismo estilo Y es de color beige y después tiene aquí Como unas coderas, así que a ver Qué tal, tiene, bueno pinta la verdad Tiene como tela de gabardina Más que de blazer Yo creo que va a quedar guay la verdad, con unos patrones así Un poco más arregladitos o incluso con unos vaqueros Y luego le metes una camisa blanca así más Te arregla un montón y como os he dicho Tiene aquí las coderas y no sé, se ve de súper buena calidad, la verdad. Y después la talla es la S. Sigo por esto que creo que es el chaleco. El chaleco eh, mítico de Zara, que también lo tiene muchísima gente. Me he pedido el de Shein, a ver qué tal. que No sé si pedírmelo en beige o en negro, pero al final me lo cogí en negro. Más que todo porque el beige estaba agotado en mi talla. Así que eso, no sé qué tal quedará, pero a mí esto me parece que te arregla un montón. No habría nada, pero yo qué sé. Que es ir de fiesta y... No sé, llevas un top básico y un pantalón básico Pues luego le metes este como que le das un poco el toque O alguna comida, cena o tal No sé, me parece guay Es como abierto a los lados Yo creo que guay, tenía muchas ganas de tener uno así Y no sé, es como que claro había muchas cosas Pero al final no me las suelo comprar, sobre todo las típicas Entonces por sí me suelo aprovechar Para cogerme este tipo de básicos Y es la talla ese Voy a seguir por este conjunto Que eh, me lo pedí eh, enfocado más eh, para ir a la biblioteca así para estudiar cómoda pero mona y para andar por casa y tal así que bueno, a ver qué tal, que de este también tenía muchas ganas por una parte, este es el pantalón me lo pedí, el conjunto me lo pedí en color azul nevelina también estaba en gris, yo creo y en beige puede ser pero no sé, a mí este color me gustaba bastante y son unos pantalones campana así como de canale. y después la camiseta es de manga larga y también, uya, y así como un poco larguita, pues para que sea bastante conjunto y también como un poco acampanada al final. Así que no o sé, sea, tenía muchas ganas de este conjunto y a ver qué tal queda, porque yo creo que tiene pinta de huella, la verdad. Voy a seguir por estos pantalones que son los típicos pantalones de cuero anchos y creo que te arreglan un montón, así con un jersey, o bueno, incluso con el que yo he puesto pueden quedar súper chulos y te da como otro toque más elegante y moderno. La tela es bastante finita, pero si si sientan bien, yo creo que incluso mejor. Y eso son así, son los típicos anchos como os he dicho. Y ya está, tampoco tiene mucho más misterio. Lo único que hay en la rodilla tienen como estas rayas. No sé, si como no es broma no sé cómo quedará. Y la de es la XS. Voy a seguir por los vestidos de fiesta, que tengo dos. El primero es este, que eh, si queda bien... Yo creo que es uno de mis vestidos favoritos y es todo de terciopelo verde, que a mí el verde así color esmeralda me parece mmm, súper elegante y precioso para salir de fiesta. Y es todo así fruncido y pegadito y en realidad es como súper básico, pero eh, no sé, la tela está súper guay. Tiene pinta de que se va a ajustar súper bien y de que va a sentar bien, así que ya os diré a ver qué tal. de este sé muchas ganas, ¿eh? Y es la talla S. También. Y sigo por otro vestido de fiesta que este merece ser de mano larga es, eh, no de tirantes, sino con toda la espalda al aire y de aquí arriba y es el en color azul eléctrico que la verdad es que el oro de esmeralda y el azul eléctrico son dos colores que a mí por lo menos me flipan para salir de fiesta porque creo que te arreglan un montón y que encima son como colores llamativos y a la vez como no sé, como elegantes y sencillos, no sé, me parece la combinación perfecta y el vestido en sí es este que no sé si lo entenderéis, yo creo que sí pero básicamente, bueno, te lo pones así, te lo atas así, aquí arriba el cuello, y queda el escote típico este, así caído, que no sé cómo se llama este tipo de escote, pero tiene un nombre seguro. Pero bueno, como no les teníamos aquí para preguntárselo, pues no lo sabremos. Tenía muchas, muchas ganas de este vestido también, así que también se iba a ver qué tal. Creo que me he pedido lo más pequeño de todo, entonces si hay una XS, pues será la XS, y si hay y son más pequeñas la S, pues la S. Por último, de ropa, os voy a enseñar los tres conjuntos de deporte que me he pedido. Que eh, si no habéis comprado nunca un conjunto de deporte por fin, os animo muchísimo a probarlos, porque de verdad que eh, son baratísimos en comparación con los conjuntos de deporte del resto de tiendas físicas, una de las tiendas físicas y además eh, en relación calidad-precio, de verdad que son brutales de hecho son de mis conjuntos favoritos y la mayoría son súper cómodos es verdad que alguno que otro pues eh, en alguno que otro no ha acertado pero bueno, para eso os recomiendo pues eh, ver más vídeos porque yo por ejemplo lo he estos tres que tenían buena pinta pero igual alguno me viene mal, entonces eh, fiaros de ese tipo de cosas y luego de los comentarios de la gente y yo la verdad que en ese sentido suelo acertar bastante Empiezo por este, que es de color granate y eh, son los tres así como de un color y punto porque al final son como los que más acabo utilizando. Y el primero es este, que el top es así básico. Mira, lo único que no me termina es que no tiene aquí la esponjita, entonces igual eh, se marca algo, pero no lo sé, pero es muy chulo. Y después el pantalón es así. Y después en la zona de atrás tiene la forma esta que se supone que te realza y así, yo no tengo ninguno de este estilo Y a ver qué tal, a la gente le suele sentar súper bien y tenía muchas ganas de tener uno así, así que ya os diré también Me he pedido también un conjunto verde, la verdad es que bastante parecido, lo que más cambia es la parte de arriba Y es así, o sea también es eh, top deportivo pero eh, es más, más mm, sujetador deportivo que... Que el otro, en plan, es como más gordito y tal. Y este sí que trae las esponjitas, así que este seguro que bien. Es brutal. O sea, me gusta mucho este color. Y después las mallas son estas. Este también tiene la de atrás, así. Y no sé, están muy guays, la verdad. Y por último, pero no es importante, tenemos este. Que creo que es morado. Sí. Es morado sí, ¿no? Morado lila. La parte de arriba es así. Bastante parecido al granate, pero la tela es como... Que tiene más puntitos y tal. Y después la parte de abajo, mmm, vale, tienen todos esto. Una parte de atrás, por delante es así y por atrás así. Y son súper básicos los tres, la verdad. Y me faltan los mocasines, así que voy a buscarlos. ¿Qué son? <risa> no, son preciosos. Llevo queriendo tener unos mocasines muchísimo tiempo. De hecho, cuando era pequeña, en plan mi DH, tenía... No eran mocasines, pero eran rollo este estilo. Y en vez de tener arriba esto, tenían como zapatos, ¿sabes? En plan cordones y son preciosos te visten muchísimo las personas que sí que estáis un poco puestas en la moda sabréis lo que son y son mocasines <risa> me los pedí de eh, charol me gustan los mocasines que son así como de charol y tienen estos detalles dorados arriba y son así no tiene mucha plataforma tiene un poquito y espero que sean cómodos es mi único miedo tienen... son blanditos la verdad pero bueno, mmm, no sé cómo serán, si resbalarán, si no. O sea, tienen que a ser cómodos, pero no lo sé. De hecho, una amiga me ha dicho que a una amiga suya le llegaron unos mocasines y la misma ocasión, sí que está muy contenta con ellos. Pero ya sabéis que Shane a veces es una tómbola y ese tipo de tiendas. Así que no lo sé. Os pondré, si los estrenan y tal, antes de subir el vídeo, pues os pondré a ver qué tal son. Pero la verdad es que son buenísimos. Me encantan. Así no me voy a salir. De igual, ya, ya termino. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y sin más, la verdad es que esta vez eh, siempre me he las cosas antes de, de hacer el vídeo, pero esta vez, eh, no sé, me apetecía hacer así reacción en directo porque mmm, nunca lo había hecho y era por decir, jo, pues esto pensaba que iba a tener mejor calidad, tal, pero la verdad es que eh, todo iba acorde con lo que me esperaba eh, en cuanto a todo, la verdad. Y eso, yo lo que suelo hacer es, lo que os he dicho, mirar los comentarios de la gente, las fotos que sube para saber pues más o menos cómo sienta porque al final... Eh, lo que os he dicho, que este tipo de tiendas pues pueden ser una tumbla así que bueno, que eso, que muchas gracias por ver el vídeo y que eh, me comentéis o le deis a like o algo, que le deis algo de apoyo si queréis más eh, vídeos de este estilo en plan hauls y tal para que yo lo sepa pues mmm, eso, para saber a la hora de elegir qué vídeo grabar pues saber hacia dónde tirar así que eso, muchas besos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Ago!